¡Hola! Te damos la bienvenida a este nuevo video. Hoy le ayudarás a Steffi y a Serge a comprender qué es la potencia eléctrica. Buena suerte. La potencia eléctrica es el resultado de multiplicar el voltaje por la corriente. Su unidad de medida es el vatio. Por ejemplo, si tenemos un bombillo al cual se le aplica 3 voltios y fluye una corriente de 2 amperios, ¿cuál crees que es la potencia del bombillo? Correcto, su potencia sería de 6 vatios. Los componentes eléctricos y electrónicos funcionan hasta cierto valor de potencia. Si la potencia en ese componente supera dicho valor, el componente se podría dañar. Es como si Serge tuviera la fuerza suficiente para levantar un carro, pero si le ponen un objeto más pesado como un avión, Serge se podría lastimar al exceder su fuerza. Por este motivo, se recomienda que los componentes se manejen a una potencia menor que la potencia máxima. Por ejemplo, si la potencia máxima que resiste una resistencia es de 2 vatios, en la resistencia no puede haber un valor de potencia mayor de 2 vatios. Ahora Steffi Search te mostrarán algunos ejemplos de cosas que utilizamos normalmente para que tengas una idea aproximada de la potencia que consumen los dispositivos que ves a diario. Un bombillo LED consume aproximadamente 15 vatios. Un portátil consume 800 vatios. Un televisor consume 200 vatios. Un aire acondicionado consume aproximadamente 2000W. Y una lavadora consume 2200 vatios. Recuerda que los valores mencionados anteriormente son aproximados. Teniendo los valores de los objetos mostrados, ¿cuál crees que es el que consume más potencia? ¡Correcto! La lavadora. Deseamos que te hayas divertido mucho y te esperamos en el siguiente video.